Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy hablaremos sobre el cultivo en coco y la hidroponia. La hidroponia es un método de cultivo en el que se reemplaza la tierra viva por un sustrato inerte como la perlita, la arlita, la lana de roca u otros medios apropiados como la fibra de coco y que aporta un espacio húmedo propicio para el desarrollo de sus raíces y la correcta dirección de las mismas. Los dos parámetros más importantes a tener en cuenta al realizar un cultivo hidropónico en coco son el pH y la EC. El pH nos indica el nivel de alcanidad del agua, es decir, la predisposición de los nutrientes para que sean absorbidos correctamente por las plantas. El pH óptimo para el cultivo de cannabis está entre 5,5 y 7. Con valores por encima o por debajo, la planta no será capaz de absorber los nutrientes por encontrarse en un medio demasiado ácido o demasiado alcalino. La EC nos indica el nivel de conductividad del agua. Cuanto mayor sea, más cantidad de nutrientes hay disponibles en el agua. El valor adecuado de la EC para el cultivo de marihuana es de entre 0,6 y 2 ms. Durante la fase de crecimiento empezaremos con valores más bajos y los iremos aumentando poco a poco según necesite la planta. Para empezar, podemos regar a mano y al trasplantar a maceta más grande instalar un cómodo depósito con riego por goteo automatizado. Hay que tener en cuenta que los valores pueden variar de unas genéticas a otras, por lo que se recomienda hacer cultivos homogéneos que podamos estabilizar fácilmente tan solo mirando si las plantas están muy saturadas de nutrientes o por el contrario muestran carencias con respecto al riego anterior. Cocoloco, espero que mis indicaciones te hayan sido de ayuda. Suerte con tu hidro, es muy fácil, solo es cuestión de pillarle el punto. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo